Thank <laughs> you. Siento que me descontrolo si me desconcentro. En su espíritu me concentro. Que todo el mundo me puso en el centro. para que raera todo desde adentro. Sin filtro, buscar su rostro. De este templo Cristo es el epicentro. Perturba todo el que lo alcance. De tres meses, un desbalance. Balancea tu vida cambiando en el trance. No entiendes cómo fue, pero te di un chance. Para que nuevamente los miras. Desmídanse. Mi Esto es para los valientes, así que atrévanse. No querías, pero sienten la presión. Aquí está la gran comisión. Whiskey's World, pa' liberarte de la opresión. Bien pa' cuerpo como si fuese infusión. Sin necesidad. De incisión, vuelta al cielo antes que venga la invasión. No es un huevo, esto es real, nigga con pay. Pa' que no caigas de fly, pa' los que se encuentran vagando por ahí. Estás con Cristo es highlight, flotando en una nube por el sky. Por no eso que presumes gastando lo demás. Dices que en el cuello full ice que nadie tiene más que tú y solo estáis. De tanto hielo que ya se te quemó el brain. Si tú le chavo, siempre hay. Hasta la familia parece bye. Cuando lo gastaste todo el mundo se va y no hay night. Quédate donde mismo pues y bye bye. Salir en el mundo y peca y qué mal se siente Te confundiste confiando en la gente Y tu padre esperando a que tú lo encuentres Porque ya te buscó y tú no abriste la puerta Te dio su palabra, no la ves y así espera respuesta Crees que es más fácil que ganar chavos en una apuesta Deja al mundo que te secuestra, secuestra No mires atrás, el si cielo tú quieres, entra, le entra Ahí está la salvación, pero no la encuentras Te toca subir la cuesta, ensucia tus manos, sacrificio demuestra Fe, así su poder en ti se manifiesta, nigga.